Esperamos helicópteros. Ah. ¿dónde está la acción? En el YouTube naranja. Estoy transmitiendo así que me van a quedar mal, perro, porque estoy transmitiendo para Facebook. Saludos a los suscriptores, pay. Si está saliendo, ay man que me digo lo que viene yo con un médico. ¿Cómo pareces? Así como mismo, como está el nombre. WhipGamer. Así que siga. WhipGamer, yo creo que hoy vino, no sé, pero.. Voy a buscar. Ya me faltan pocos para los 10.000. Ya, ya ahí me están compartiendo. Y... Chuta, qué envidia, wow. Me faltan como 300 suscriptos. Marica, pero ustedes no dejan nada, marica, las propias. Van a llegar, Estamos en Latinoamérica. Entonces no piensas que. No hagas el robo, ¿no? El ya saben. Están acá, apenas para que terminar, es Latinoamérica. Se salgan a buscar de ser. Ay, me he... ¿Pero qué ponen? ¿quién ¿Quién tiene ¿Quién dio fondo al.? Ya, ya miro los comentarios, perros. Ven, ven, ven. Veo alguien. Hay gente, hay gente, hay gente. Sí, sí, sí ya lo vi. Sí, sí, sí, ya lo vi. Sí, mira, es no. sí, lo que están comentando. Wizgamer y aparece o es sea, la escribe www.facebook.com/wizgamer o si no Andrés esperale, creo que también aparece sí Por... Tengo gente por acá. y Javila cayeron muy lejos si sí, me estaba diciendo que esto no es para caer por acá este para ir a buscar la cara no, vamos a la mejora hay dos carros acá miren vamos a esta mejora que está aquí cerca Pero esa pomada de kill. Gracias. Reloading, recojo a mi. No se había matado tanto bot. Vea, sí, hay gente. A barra lo mandaron. Vamos, vamos. Y hay gente Get the dog tags and help me return to the battle. Hay gente, hay gente Hay gente y van en carro No están acá conmigo Ah, pendejo pendejo pendejo pendejo Vengan que ayudarme porque hay gente No, y vienen esos en... ¿Sí? necesitos No, no, no, no, no, no te traes control, no te traes pinche control, yo me largo. Mierda, mi. vienen en carro y vienen en helicóptero. No, no, no, no, no. Al río me fui. dude, no te cures, no pinche te... no te... Ahorita voy por sus placas. Dale, dale. Tengo que, tengo que conseguir un vehículo y... Ya murió el... Barreto murió. Y entonces Barreto no habla a mí lo matan y no dicen tanto, no sé cuántas eran Yo creo que son de habla inglés porque Es por nosotros que son bochitos Carga, hay una paro disparando Mira donde están, vete, vete, vete, vete por arriba, arriba, arriba para lanzar el lanzamiento dejaron a esta gente sin nada vete este a es la casa, vete a es la casa que te vienen y no te muevas and ah, your dog back for arrive no te muevas porque te, te, te ve los pasos Pero espéralos hay más bien son como dos escuadras que están ahí, ¿no? Sí, Ven yendo son zona. como Ven yendo dos y media Ven yendo a zona Ven yendo a zona por la derecha, por la ventana, está ahí este lado no, no se 20 segundos 20 segundos Ready. una caja de armas ahí, de, ahí delante si quieren una de armas y una de Y un drop hay un drop de armas y un drop de vida drop is coming The sniper pero tú te invisible Vamos, vamos, vamos hacia acá. Venga, hacia acá. Ahí hay hay un helicóptero. Ay, men, yo, tenía, yo ahora mismo tenía un un lanzamisiles. <risa> Están en el otro lado, porque sí, está ahí tienen el, el helicóptero Vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Déjame de a ver si los puedo ver Hay gente de todos lados No, estamos, es este. el del, ¿Y el del carro que se hizo? El carro ya está muerto Ya no existe helicóptero Van a venir rabiosos que les volé su helicóptero 52 a 1 Atrás, tienes uno ahí hay dos, ahí hay dos, y lo tengo ahí viendo, tira la y Lo sí. no tengo, lo no tengo Cúbreme, cúbreme, cúbreme, voy a... arruzar Dale Creo que tengo uno en la parte de atrás Vuelvo a la izquierda y a la derecha. Hay no. una bueno, en una en un en me dejan lanzar el una en una Que una este juego No una en carajo? en en ¿Cuatro contra dos? No fue bien. No me dejó ni voltear ese man cuando iba a lanzar el humo. Donde alcanzo a lanzar el humo, lo mato. Está acá para invitar. Último intento de matar Lara, a Ahí está, olé Larín, Larín la la, la. M4. Dame, dame chance, viejo. Voy a configurar un armorito. Ándale, ándale. Vádale. Pade, pade, pade. Dame chance nomás. La reto a Lara. Barreto Pene, que está a la ganada. Ahí está Pene. ¿Por qué lo dieron? Pero ponga, ponga ahí solo el snake. Cambia el mapa, cambia el mapa. Dame chanelito, yo voy a sí, configurar un arma. ¿Quién, quién es el líder. se cambió a... Mar... Eh, espera un momento, venga. Ya te invito a la... Sí. Una se Adrián, si está escuchando... Ahora es ella, que ahora está allá. Acá son las 8.20. pm Marica no deja configurar Espera a ver si se da una realidad eh, Esperame eh, Son las 8 8 en Colombia Gracias. Hola micha Mi Mi Mi ¿Cómo Mi ¿Quién la se une? A ver, den el ID ¿Y qué ¿Quién ¿Estaba el loco? Ah, está el loco Estaré esperándolo. <laughs> up. We ain't talking bitch Me, conf Me confundo. Yo pensé que esto era Lara. Lo debe pasar por el lado. Pensé que era Lara y era el, el enemigo, maldito. Estoy jodido, mi. <risa> Me conf... Ay, que le hizo el área de jugar con Raficheo. Forma de posición. ¿Qué pasó, compa? ¿Eso es tu amigo? No. Oh, we game. Good Gamer. ¿Qué lo mi hermano? Atención, pero tú no usas eso. Cuatro. No... Está por hablar yo de cabrón. Número 4, cambia, cambia la mochila que tú no la usas, Número 4. Número 4, la mochila, cámbiala. Lo baile, lo Oye, loco, te hablan a ti. Eh. Dios mío. A ti te ya hablan Número 4. El chistazo, es le estoy cayendo a, a ti, loco, cámbiate. No, madre, Ya, ya. lo he ya lo he cambiado, está bien. Espero que juegues bien con la mochila, no venga ahí con tu alboroto ahí, tiene un alboroto solo. Ah, pues no se acuerda que él jugó con nosotros, parece. Jugando con él. Parece que no. Te no. lo dieron, güey, cuando subes. No. ¿Y me está transmitiendo en ya? vivo? Sí, estoy en vivo. De... ¿Sí? No, no te están acordando de nosotros. No te estás acordando de nosotros ahora. No,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 hay que prender. Madre. Si sí me mate ese cabrón. ¿Cuántos hay abajo? Fue uno, uno. Remate uno que tumbé y vino por atrás y me mató. Bajar. Tengo uno por aquí cerca, tengo uno por aquí. O sea, hay dos gentes, hay dos gente abajo. Lo mismo con que no tengo para ir a ver. No, está arriba, está arriba, está arriba abajo, abajo, Tomé, me mató. Me mató. Me me mató, mía, me mató? Me mató. mató? Pero bajen, ahí lo están reviviendo, lo están reviviendo, bajen rápido, bajen rápido. Vamos, vamos. Otro, atrás, atrás, rápido, pacheo, atrás. Atrás. Ah. ¿Lo otro que va a salir ahora? Reviviendo. Lo están reviviendo. No, porque igual no, men, ahí. Buena, buena, buena. Hay otro hay otro, véalo, véalo. véalo ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no, Trapo arriba, no podemos ver no, si tenemos que llegar a, ir a todos. Nada más llegué yo solo. Sí. con mi humo. Alguien que se ve las bombas. Eh, las las trampas. ¿Y cuando tengo bastante calentado ahorita, pero no normal, Este mío mala y era loca, venir. Se te fueron la gente? ¿Cuánto conectado tenía ahorita? vaya Completa cayó aquí. No, no, te vas, te nadie. no, cólideos, no, que no cayó nadie. Este cabrón, estoy diciendo que cayó una escuadra aquí arriba. Vale, vale. Son dos, los lo que están arriba son dos nada más. Marcamí, ya uno murió. Sí, que lo deje lo, ves, lo ves, cabrón por la, por la, por la, por la Voy a esperar que venga el que... el que tiene que ir por la placa. Voy a darle a la placa. Voy a la placa. por la placa. teammate will Otro, muerto, otro. Faltan dos. Se nos estimo, faltan dos. ¿Te has matado ustedes yo tengo aquí un pato iba ¿Dónde, dónde va niño se iba ¿Dónde, dónde va niño fue el come mierda se que rompió queda otro queda otro ahí abajo dónde ahora? va niño ya ya ya ya ya ya ya se murieron todos eh lo digas falta que no los mata. Está... Chesito, una plaquita. Anden ese chopper. ¿qué es esa vaina? <risa> ¿Qué vaina? Ese nombre. Como un Rafi, eso no es una vaina, son es un nombre. nombre. ¿Es un nombre? Eso es un apellido. ¿Cómo? Eso es un apellido. Rafi, Pacheo. Pacheco. Ah, no, ese Pacheo. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ahí en la zona. a a abrir zona. Hay ¿Por qué nos encuentran a nosotros? ¿Luis? ¿Por qué? Por los colores del traje del cuatro ¡Seguro! <risa> Con bombillito que tiene ¡Claro! venga claro. 3 kilómetros Ese es el traje de la suerte de este Ese traje de la suerte de ese. Sí, sí <risa> ¿Quieren la otra caja? Sí, sí, sí. Escuchen, ¿Quieren la otra caja? Sí, sí, sí. sí. Okay. Ah, no, no, no. Bueno, Tenemos gente aquí. Son orgullosos son los bolsitos, Son bolsitos que están pagando entre ellos. ¿verdad? Si vienen por ahí me lo hizo. Ay, yo puedo uno, no se han visto. Ay, no me nada. La mierda me no revive, lo... Yo no sé por qué los lo perks de la, de la sniper no me. Eso sí no son, eso sí no son. Ay, madre, no sé, pida. Ay, maldita puta escopeta, cae en el techo, hay otro. In in barely, en the airdrop está comenzando. El airdrop No Diablo, No No sé sí, si es loco, eh, por, por no rematarme, te encuentro. Coño, se la va a por no rematarme. ¿Qué pasa? Yo mí le tiras racimo y, y yo. Buena, buena. ojone, oh, me mata todavía el puto ese. No sí, hay arriba en el techo, ¿no? es un No sé. ¿qué atrás. Aquí atrás. atrás. Aquí atrás. atrás. matar la zona, tírale tírale granada, Tiene escopeta, tiene escopeta, no le voy a decir. Tiene escopeta. Mira, pero murió también. <risa> no. <risa> vamos, vamos. Yo creo que me rito. salve. Yo creo que me salve. ¿Dónde están las placas ustedes? Arriba. Bueno, Una en la azotea y la otra yo voy a tratar de salir. Este para... que está aquí abajo vivo sabe maniobrar bien el helicóptero, toma. Me, me, me, me, vamos, vamos. Te lo Venga, maneja tú. Oh, cúrate, número uno, cúrate. Ah, oh, sí. Uno al carro, yo te la Yo voy por el otro. No, no, no, por no, No. Yo Yo por este. Vamos. <ríe> ¡Corre! Yeah. Eh, aprieta. Marica, Marica, pásale el avión. Ríe, ríe, ríe, ríe. Escanealo. ¿Lo tiene él? Escanealo. No, no, escanea, ¿tú... escanea. ¡Tiene el cuatro! Vamos, vamos. No vamos. <ríe> estoy diciendo que el traje ese te está haciendo daño. <ríe> sí. El traje te está haciendo daño. ¿sí? vengan para acá con nosotros Ay, porque nos sí, buscan de una vez mejor, a ti, mejor, a no no ve, busca esta gente aquí hay un carro aquí es lo que hay gente pero mire aquí cómo está aquí peleando aquí mire ven de una no no no Dale, no no no venga, no no no no no no no no no no no, no, no, no tranquilo, tranquilo, no, vamos a esta zona si sí pega, loco, vamos. No, hombre, que te ponga, no te ponga a inventar ahora. No. Ahí hay mucha gente. No llegues por ahí, no llegues por ahí, que hay mucha gente por ahí. Y sí hay uno, ¿Vale? dos, tres. No, que se mare, todavía el... dos dale, dale. <risa> Hostia, que yo no tengo bala ¿Hay una aquí qué están? Sí, en la puerta? Muévete, muévete. ¿Dónde yo me puedo tirar para franquear si todo acá abajo está lleno gente. Sube, para la loma, para arriba, para arriba. Ahí. Vamos en el helicóptero, Junior. Ven eh, acá, compadre, yo no tengo ustedes dos. Vengan para acá, vengan pa acá, para acá. Cuando se nos metan, vamos en el helicóptero, Junior. Vamos en el helicóptero. Luis, ten en cuenta que yo hay gente seca por ahí, Luis. Sí, yo sé. No, tío. Claro, pues, ya. Ya, nunca he llegado a ampliar a esta gente. No puede ser, que el teléfono se me va a poner lento a mí ahora, chico. Con su madre. Vamos lejos, man. Vamos, vamos Aquí atrás de esta que casita. Vienen. Sonia, Sonia. Sonia. Que ¿Qué, oye, que sonia, ¿qué es esto, chico? Ah, pero loco. Tú no fuiste a la escuela, tigre, tú no sabes leer. Si te quemado. murió mi tía ay, ay, míralo al fondo, está en fondo, está al fondo, está al, al, al, al, al fondo, están al fondo. Por aquí viene uno bro. Al fondo de no, batalla. Tira, tira, tiro loco, mira ahí. Al fondo vi que estaban corriendo Por acá hay uno, ¿dónde está? ¿Quién lo ve? Aquí, vi. aquí dos, <risa> tumbó. Hay un sniper, tengan cuenta. Cover me, reloading. Y su pieron esta gente que me quiso munición. Mira triste, men. man. Ah, me explotaron el carro. Diablo, maldito, Sniper. Después que me habías bajado? ustedes que había un Sniper? Los dos caretines que le estaban ganando tiros ahí están... están Lo están salvando, eh. No, pero mira, el número 4, es cabrón. Pero, pero, el ¿qué número 4. ¿Qué te hacía para allá atrás? Matándole ¿Para que no te tú, mataran? Como no te van a matar a esta gente. Matando el Sniper. <ríe> traen en la piedra, meo. Míralo ahí, míralo delante de ti. Sí, perro, pero no hay ahí que ir brincando. No ¿Cómo no haces munición hasta ahora? Ahí está, ahí está. Sí, Mira la cadura que tiene, que dichoso, bro. ¡Qué dichoso! <ríe> ¡Ay, <ríe> Dios mío! Con 40 balas. Ganamos con 40 Pero tú no tenías munición, tú dijiste. No tenías. Las... Y lo mataste, ¿cómo tú lo mataste sin Son, munición? Tenía 40 balas en el cargador. <ríe> 40 balas tenías en el cargador. Yo le digo, tengo 40, sí. no tengo balas. El último cargador era el que tenía. O sea, si no lo Casi mataba, era para pa ese, si no lo mataba ahí, si no lo mataba ahí, me oye. Mataba yo te digo a ti que ese traje lo pone lento, ay, pero también le da un poquito de suerte. Porque usted, acaba sí, en la sí, partida sí. Fea, con suerte, la luz se lo encandiló. No, no, no lo dejo ver a la Número 3, dame el potenciador. <risa> <risa> ese hacker demora mucho cargándola. qué hacker? Que ya me puse a jugar con esa habilidad y habían como 5 enemigos. Y me mataron. Con ese ser mi y Puede ser su madre, mamá. A ver, María. Oye, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos seguidores tiene ya? Ya, espectadores? No, de, no, de abajo. de obra, son de obra, son de obra. Tú sabes por qué te demora. Tú sabes por qué te demora con el aparato ese que te mataron. Tiene gente ahí. ¿Por sí, pero, pero, porque ese traje tuyo no. Ahí. Sí, ese traje tuyo no abajo. tiene mano. Lo que tiene son pezuñas. <risa> ahí, <risa> <risa> <risa> ¿qué vas a hacer? De gente, me van a matar, me van a matar, sea ya pueden caíste arriba, te jodiste. No, no, no, ya, ya, ya. ya. Si sí cayó ahí. arriba solo. No, no ya, ya, tengo munición ya. Ya pueden mirar el que sea. Vamos <risa> no, a ver si no grita. Si no grita voy a venir a que sea. Cayeron toditos, están todos abajo, se fueron toditos para abajo. Hasta ahí yo voy para abajo porque no tengo ni barro. No, chacho, chacho. Aquí quedó uno, eh. Siento que tengo gente acá arriba, Arriba hay uno. Tiró. No, pero aquí. No, me mm. mató Un escopetero. Ah, oh, marido! Ok, insecto 23. Vamos a poner el insecto. Me mató. Hay unos... También, hay unos... recuperé, perro. Lo van a revivir, lo van a revivir el de arriba. Ay, Marica, que se le, se le, el, el sonido se le cuela Ahí está a la izquierda. Cogió a la izquierda, ¿viste? Cuidado. No lo viene. No, me estoy aquí yo es que como saben que tenía Daniel. no hace nada puto doy a a un fusil lo tenía que hacer quitica número bueno, potencia potenciador las trampas, men, yo las trampas. <ríe> pero cogela tú. Pero, si cada quien está jugando por su lado, Entonces, cuando lo vamos tomando, si es que, si es que a tomar, Yo me llevo el, el, el gancho porque estamos jugando en el equipo, así yo llego más rápido, no te lo matan. Me tiré el paso de la obra. Llegamos a una visita delante de nosotros ahí. ¿eh? Sí. Visita no deseada. No sé dónde es que ese tigre va a caer. Arriba contigo, ¿eh? ¿Qué es que hay arriba también? No te tiro. Ah, pero parece ahí mismo el cabrón que nos mató. No, hay mucha gente con ese traje ahora. Y ahora. Hay mucha gente con ese traje. Si ven la más bien, la más bien no la usan pues. y tengo otra con Allá abajo, ya lo veo, lo veo, la están allá abajo. Allá para abajo, hay uno, allá donde marqué. Vamos todos, vamos todos y caemos allá, allá, allá. Está en el segundo el ping da a hacer Era, no, el ñomo me mató antes. Tiki, se va a falta jugando. Yo que me tumbó. Te un duro, ¿no? Mientras. Y la tomé lo que ni tanto. Papá. La se lo está curando ahí arriba. Ahí sí. arriba que están Luis? Que no se ha pillado. Ten <risa> en cuenta que hay otro seca por ahí. El tiro para abajo. Tiene que recoger la placa y dejarlo. Pero tú viajarlo. estás aquí abajo. Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. los tres están, nosotros tres están aquí abajo. Coño, pero... tanta pena. ¡Sabe para acá! ¡Sabe para acá! ¡Ven, ven, ven! Ya la ha lanzado uno. Ya, No toma. No toma, no toma, no toma, no no no Tranquilo. No. ¿Está arriba? No están por ahí no donde coge la maldita placa del tigre, del tigre ¿Dónde está? No lo oigo donde está, no, no lo veo enfrente. Uh -huh. Yo como que no lo voy a no, de aquí. No está igual en mal. Yuni, parate una placa, ven. Llegó un choque. No, no, el helicóptero? no, no, no, no, paró. no, aquí. el ascensor, ¿quién fue? Soy yo, soy yo, soy yo. No, reventó el helicóptero. Están aquí lo del helicóptero. ¿Se tiran aquí? Sí. Mácalo, mácalo. En ese humo allá adelante. Yeah. Tiene un carro. ¡Vámonos, me lo coño. Ya! ya lo me quedé sin bala. Oh, mamá, yo. Hay gente por ahí. Mate a que la eh dónde están las balas metidas? Hay gente por ahí cerca donde marqué la, la caja ¿Okay? No veo nadie, no, no brother, por aquí yo estoy sí, aquí Detrás es del árbol este grande, creo que está por ahí <tose> Lo voy a pelar atrás cada árbol. Ahí hay uno, ahí hay uno. Por ahí hay uno. No sé se me... Seguro carro, sin atrás, atrás, ahí atrás, le tiro nada, atrás, nada. Atrás, atrás, atrás, atrás. El carro, eh. El carro, eh. Si sí, me mató ese carro, Claro, tiene tienes que gobernador también. Yo no voy por él. Túrame. No, no, no, voy yo, voy yo, voy yo. Ay, tengo humo. El rebobinador. No, déjalo que tiene. Déjalo que tienes Es mejor que el que tienes el rebobinador vaya. Bueno, te lanzo el humo entonces, te voy a lanzar el humo, Lanza. dime, te lanzo el humo. Todavía. Mm. Dog tactics can't be you. can't Battle when the next arrive flight arrives. Over half of the key is deployed. You get to me. Enemy down. Enemy down. ¿Qué es que casi no vale. Este fue un hombre, yo de okay. ahí. No hay Cayó alguien, cayó alguien. Yo, un padre, me tiré. Te he asustado, te he asustado. Sí, ya veo. Se nota. Yo tengo munición. Gente atrás, sí, sí, tengo gente como para acá atrás, pero si se te encuentra acá atrás, atrás, atrás de mí. ¿Qué no, se murió? Son bojos, compadre. No, no, no, atrás tengo de tengo atrás, acá arriba, acá arriba. <ríe> ah, me perdieron, mano. Aquí están, aquí están, venga, venga, venga. Ah, está ahí está, ahí arriba, ahí viene, viene, viene. Rápido, you, you... No Junior, Junior. <risa> eh, eh, eh. Salió corriendo. Si ¿Sí salió corriendo, ¿No, no quiere pelear. No, está ahí, chico. Me va a matar, un pai. ¿Dónde me dejó, mero? Aquí arriba el techo me rebobiné. Madre buena, qué buena, buena, buena, Qué suerte. No mami, güey. No puede ser, men. Estamos todos muertos. A Si me, me dejan poner mi arma, aunque sea. <risa> no, a que. Yo voy para, para la placa verde aquí, estoy. Estoy vivo todavía. No, ya morí. Estaba. Ay, no. Estaba. Ah. Es la última compadre. número 4 de habilidad. por allá vamos a peluche vaya man y cuánto tenemos cuánto tenemos mirándonos nosotros ahí no dice Te quiere matar. Viene uno por el, por el, por el, por el, por el ascensor, el ascensor, el ascensor, el ascensor, el ascensor. Se a lanzar por el ascensor y lo que hice fue. No, ¿Cómo va a ser Dios mío? Es la durilla Número uno, ven, cúrame aquí. Tiene humo. Pinca, Ven loco, aquí hay uno, corre que me está matando Espérate, espérate, espérate Ya maté a uno ya eh. <risa> Maté al otro Este perro tenía la ruas mística. Bien, bien para acá, bien para acá ven ¡Para acá. Ay, y nos ha ido Eso estaba pronosticado... Exacto. Sí. No, mames, voy a con el maldito helicóptero. Eh. Pode trovar para lá também Não tem, não tem, Bueno, vale tiempo. Hey, hey, hey. Hey. Airdrop incoming. Lo que tú puedas hacer, te voy ahora. Te vieron, te están cayendo atrás. chimba, entonces no vamos a caer Todas las cajas, brother No he parado para subir No queda en la primera caja Ahí está allá, ahí. <ríe> ¡Mira una... ¡Déjame algo! Dale, dale, dale, dale. Hay gente allá abajo, rabichó ahí. ¡Pero monta, te monta, te monta, te monta! ¡Tengo los cuatro! ¡Vamos a ponernos nosotros! A ver si dejan algo. Dale, ¿dónde están? Vamos a caer dentro. Quiero un aerotransportador. Eso. Caja ahí, corre, corre, desmontate. No me he encontrado ni una no, ni No, no puede ser, Mike. No. que tiene suficiente valor compró al niño un millón de tickets de ticket esos de 50 pesos. El servicio. Y lo único, de un millón de dólares de eso de los Rafael, ¿Sí? lo único que logró fue con, conseguir fue eh, 720.0. No, me mata todavía ese tipo. De 1.720.0 de paso. Пауль. Комимот. Идем в Hey Está llegando. Vaya, Lucia, esa caja, déjenme algo. La gente limpia el punto. Está reviviendo gente, está reviviendo gente. Casa ya le di otro pingazo. ¿Cuánta hombre? gente? Son como tres. ¿eh? Vámonos vamos, vamos. Voy pira que van a explotar el carrete. Están allá, míralo, míralo allá donde, va, míralo donde, va, míralo donde van. Para la casa, Son tres. Para, la casa para la casa, para la casa. Entraron a la casa. Atrás en la casa. Ya son dos, voy pues a tumbé uno. Tumbé el sniper. Voy, voy, voy, voy. Me meto entonces yo. Acá están, acá están, acá están. Me atrás del árbol, tipo. te lo dije el otro mata! No la casa! Enemy is near. Quedando, nos quedan dos, nos quedan dos. Me puso una trampa. Amigo, de tu porque la, la trampa de este están aquí todavía. No han dado ampliado aquí, si no quieres. No, esto de es munición ligera. Aquí está. Sí. Ligera yo tengo, si tú quieres. No, pero ahí todos están ahí porque ya estamos aquí mismo, toditos. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí donde viene. Míralo aquí, lo, te, aquí lo tengo, ¿no? Es mi muta. Mira esta vaita. Ha este perro. Winner. Bien. Laura. La última y la ganamos, compadre. Gamer Dale, dale, sigamos, sigamos. Oye, no, era porque estaba lavando algo ahí, y... pero no Ahora que estaba grabando algo. Oye, Oye, ahora. Soy... No, ya. No. Gamer, ¿Ah? ¿Por quién fue que se ganó la partida? ¿Por ¿también? quién fue que se ganó la partida? Oye, Qué cabrón, si fui yo que no sabía ustedes de tres. <risa> hablamos, hablamos mañana. Dale, dale. Okay, hablamos. hacer algo acá. ¿sí? No tengo que probar eso Si sí, uno ahí cuando todo Como me cambia mucho la, la configuración de esta vaina Entonces Pierdo el feeling me aquí no, hay nadie para jugar a él. de seguidores perros Eu adoro. Está pobreza, Acá está la pobreza, Dani. Acá está la pobreza. y la destruye la gente no quiere andar esas estrellitas. Be careful, the poltergeist is active. Y sí, lópez, ¿por qué no se hacía el humo? me. Falta uno, falta uno de ellos, ve, revive el otro, bajen por el otro, bajen por el otro. que okay, estuvo en esa no, ¿No, ¿No ahí falta uno que está por aquí creo que está por aquí ya, ya este no lo alcanza a coger cubren el helicóptero para que no se lo lleven drop is coming <laughs> ¿El otro? No sé, pero... Jogió el helicóptero, jogió el helicóptero, vio el helicóptero Enemí pie, en el helicóptero Ahí cayó en trampa, ahí la cayó en la trampa el man, cayó en la trampa el man Cayó en la trampa, cayó en la trampa, ahí donde estaban Enemy eliminated Man, cover me, enemy vehicle is still in Cover me, Reloading. Enemy is near. The air drop is coming. Oh, ah. Falta uno ahí, va a recoger la placa. Enemy fuera, is Ahora, ahora, ahora, mate que nada no más falta de solo. Mate Walter, mate Walter, mate Walter. Falta de solo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, míralo, ahí va, ahí va, ahí va, va a revivir el otro, aquí mira Va a revivir el otro ahí, lánzate, lánzate, ahí está, ahí está Ahí está el otro, ahí hay dos, ahí dos Está curando el otro, men, ahí del otro lado Ya, lo que quieto, quédate quieto, Walter. No te pones a Walter porque le das el paso. Ya te vieron 30 segundos. Ve, revívelo, bien, revíbelo. Ah, no, no, no. Ahí viene, ahí viene, viene, viene para donde ti, Walter, eh, López. Él sabe que estás ahí, Walter, él sabe que estás ahí. Ahí viene, ahí viene, llegó, llegó, llegó, llegó, llegó. llegó.